gratis. ¿Qué pasó Montero? ¿Qué pasó? En Buenos días. Namo Olgurión. Un pico neguño. No ni no ¿Por qué ¿Hace, hace... Buenos días chicos. Hace... Mal clima. Mal clima. Ah, no manches mi mori. Tampoco funciona bien. Hoy. Ajá. Hoy es uno de esos días. Hayate tiene el problema de que si el clima está malo, si está lloviendo, si está nublado, si está gris el día, Hayato está gris. Uno es muy, muy fácil y muy, muy flojo. Flojo <risa> sandwich. Uno agua. En Monterrey siempre hace muy buen clima. Ajá. Sí. Siempre hay sol. Sí, por eso no hay agua. Sí, pero ¿Y para que haya sola que hay perfecto agua. Perfecto, el clima, sí, porque está seco. Uh -huh. sí, sí, sí, Pero qué chana Últimamente qué pasó Monterrey qué pasó. Empezó el invierno. No me gusta, el gobierno por favor. Ya tómate tu café. No. Bueno. Descansa, ya yeah. Oigan, pero lo que dice Hayato del clima es cierto Últimamente ha estado bastante feo el clima De hecho, el viernes teníamos visitas aquí en la casa Y de repente empezó la niebla Y estamos en un piso número 7 Entonces veíamos desde arriba la niebla Parecía película de terror Y aparte se fue la luz en toda la colonia yo vi cómo explotó el transformador y la verdad es que casi casi me da un infarto. Oigan, ya no está una para esas cosas. Nada <risa> más salían todos artificiales de la caja. Y, este, y afortunadamente en nuestro edificio hay planta, así que aquí no se fue la luz, pero no había luz en ningún lado y la niebla. No, parecía película de terror. Sí. Eh, <risa> pero ¿cómo se hace más metiendo? Tienes que comer cosas ricas, tienes que descansar, tienes que ver series divertidas, ver a tus amigos. Tengo que hacer karaoke, uh -huh. tengo que hacer bailar, uh -huh. tengo que hacer ejercicio, uh -huh. tengo que hacer ejercicio. Pero, el próximo año, voy a hacer ejercicio casi todos los días. El próximo año. Contigo, ¿ok? Yo hago ejercicios todos los días. ¿Sí? Mejor platicamos ya que esté más tranquilo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya ¿estás listo para irnos? Sí, Sí. ¿O crees? Sí. ¿Va a Ah, A no no no 서울 여기 꿈 한국 뺀 진짜 오랜만에 먹었대 이게 뭔지 뭔가 한국에 있었을 때는 이제 한국에 있으니까 뭐 당연히 한국어 써야 했었고 한국어 공부해야 했었고 한국 음식도 먹고 이게 음. 엄청 특별하지 않았어 음흠. 근데 한국 가기 전에 일본에 있었을 때 음. 내가 한국에 가고 있다는 꿈이 있었을 때처럼 지금 보고 있어서 뭔지. Chicos, por fin hemos podido salir de la casa y vamos camino a Lustopia. Hoy es domingo y una de nuestras amigas va a bailar tango. ¿Baila tango? Flamenco a flamenco Sí, una de nuestras amigas japonesas Ella y su hija van a bailar flamenco Así que nos invitaron a ir a verlas Y queremos también ver el festival Que nos han dicho que está muy bonito Así que estamos muy emocionados de ir a ver toda la iluminación navideña Ya Hayato está un poco de mejor humor Chicos, hemos llegado con bien a Fundidora y ahora toca investigar dónde es el festival porque la verdad es que nunca no hemos sé. ido ¿Dónde y estuve buscando ¿Dónde en internet oigan en internet te pones a buscar de que a ver dónde está y te dice en Fundidora pero Fundidora está bien grandote bien sí, muy <ríe> a ver si llegamos a tiempo al baile de nuestra amiga no no sí. lo queremos perder pero mi amiga uh, va a bailar tres canciones le digo que seguro va a tener un solo ¿Y es <laughs> Ah, ah 아, sí, sí, 아, sí, sí. Uh -huh. La gente uh -huh. de España nos podrá decir. Uh -huh. Sí. ¿Está en España? Uh -huh. Sí. Ay, go yo quién, ¿qué? ¿Españoles? ¿Cómo ¿Qué a hacer? nigga tu chale, ni si grupo me andeo por favor recuerden que es una chica japonesa bailando flamenco en sí. México chinchas casi todos los días el lunes a el viernes casi cinco sí sí sí, sí siempre Ajá. por eso qué emoción Uy, Navidad. y a ¡Feria! ¡We are lost! Estamos perdidos. ¿Cuánto <laughs> casi? Pues tenemos 10 minutos de aquí que empieza el festival. Así que, deseos suerte. No quise ya Siempre nos perdemos en fundidora, la verdad. Es muy grande. muy, muy, grande. 맞아, 맞아. Estamos siguiendo el instinto de Haya no qué coño man no, no. no, no, no, no, no, no lo puedo él es mejor que yo en mapas entonces así sí sí sí no podamos no, no. sí. <no> sí creo sí yo, sí. <no> <no> yo creo que hemos llegado sí sí fríto <no> cactus <-tunca>. tengan <no> <no> espero que sí sea yo y wow Daniel Disney hola amigos Wow. Pero no tenemos tiempo. ¡Ya! Seis y media. Cállate. de! Y de! ¡Ca de! 줄기지 말고 빨리 가야 돼. 아, 개본니또노 도도스. 응. 우리 루나 우리. 다행이다, 다행이야. 다행이야. <ríe> Mi amiga, uh, uh, la onda, la onda, la uh, ¿Qué? ¿Qué? onda, wow. Solo, solo. solo, solo. Solo años, Totania. So Ay, sí. Ay, Mayuki, chan ah. Chura de la gran pastora imperio, hola la gloria y la de la mejor ahora nacen los cabritos en donde les da la gana ya terminamos de ver el espectáculo de nuestras amigas excelente sí mi amiga no? sí estaba siempre enfrente yo sí sí Che Charso sí nos gustó mucho estaba muy bonito muchas felicidades chicas sí y ahora vamos a ir a ver festival a ver qué tanto hay para hacer sí tú dijiste un vampio no que por fin nos va a sí. quiero ver los food ah okay Chibi. Hawaii. ¿Gingerbread? Sí, es la galletita de jengibre y su novio. ¡Qué bonito! Sí, son pareja. Ah, Alejandra. Galletado y Es México, aquí todos tienen pareja, como en Corea. Ah, Oigan, ya hemos terminado de ver la iluminación y ahora vamos a comer. Hayato, ¿qué quieres comer? Churros Hayato quiere churros, yo creo que ese es algo más salado oh, Mira, ¿no? Sí, ah mira, hay crepas Ah, crepas, ¿qué es esto? Ay, Yogi, dice churrería pero venden calcetines ¡Gracias! <risa> wow. Está ¿Qué está esto? Co? ¿Coggy food La Rueda de la Fortuna. Y aquí están todos los food A ver, ¿de qué hay? ¿Hay comida? ¿Hay comida? hecho nem Sí, huele rico. Yo quiero un hot dog a lo mejor. tacos, hamburguesa, 감za tiki, ¿no? ¿Pizza? Sí, sí, sí. ¡Ay, pocha pocha moliza! Al final terminamos ordenando pizza. ¿Eh? Falta uno, ¿no? Poco a poco, ¿quién te sí, sí, sí. Oigan, estábamos platicando ahorita que este festival nos recuerda mucho a uno en Corea que hacen de Navidad y decoran un arroyo que se llama Chonggechong. chong y también tiene así de que iluminación navideña y está bien bonito... ¿Navideña lo ¡Sí! por qué ¡Ah, por qué es eso! Primavera por qué eso? qué? por qué eso? qué Aquí como en Corea Sí. Hasta tenemos la mala suerte de que hoy hay mucha contaminación en el ambiente Como en Corea Sí. ya Gallato se siente un poco con la garganta como seca, ¿no? ¿Qué tal? Más o menos Está bien Fuimos al Putro que tenía menos gente Porque teníamos mucha hambre Necesitamos mm. hijos. ¿Otra vez con eso? Sí. ¿Y dónde, mm. Chinchamo. Hayato, ya no te voy a llevar a festivales. Siempre quieres hijos. Ani, no quiero, pero... Pero necesito... Yo aquí en un piro. <risa> Solo aquí. <risa> Si alguien nos presta algún sobrinito o algo para que se le quite Ah, sí, Para que se le quiten las ganas Y... Sí. Tu hijo, 우리가 그냥 지킬게요 이런 데올때 sí. 만약에 괜찮은 사람 Coment해주세요 <웃음> <웃음> No sabe cuidar niños, ¿no? Gratis <웃음> No? <웃음> no? <웃음> 왜냐하면 우리는 여러분들한테 좋은 거를 해주고 싶어서 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 노 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 이곳은 Luis? No, muy rápido, yo Callato creo que es muy peligroso, ¿no? yo no le veo el peligro, pero bueno. Pero la gente, relajada, tranquilo, no manches, ¿por qué mexicano? Porque no es peligroso, pero muy rápido, ¿no? es que bueno, comparada con las de Japón sí va rápido, por eso me mareo. En Japón muy muy tranquilo. De postre pedimos churros. Cuatro churros. Muy grandes. ¿No más, hijo? ¿No más? Muy majito. Muy, muy, bueno, muy buenos y muy grandes. 50 pesos. Bueno, muy para. Eh. Muy divertido, ¿no? Más divertido que Muy bonito todo el festival. Muchísimas gracias. saliendo. gracias muy más gracias donde. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias. encontramos de la fortuna que sí bien. rápido bien. usted chicos y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy esperemos que les haya gustado por favor no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos suscríbanse aquí abajito y activen la campanita para que youtube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós